¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Juan, vuestro coach experto en superación personal. Eh, hoy vengo a hablar del tema del WhatsApp, eh, algo que todos usamos. Y mmm, El WhatsApp es muy buen radar, es un buen chivato, porque nos dice muchas pistas. No hay que obsesionarse con él, porque siempre digo que el WhatsApp no es bueno obsesionarse, pero nos da muchas pistas. Y una de ellas es eh, cuando empezamos a conocer a alguien, nos podemos dar cuenta si nos escribe, si no nos escribe, si nos escribe mucho, si nos escribe poco... Cuando nos ha escrito, cuánto nos ha escrito y también de qué manera nos escribe, los iconos que pone las frases, si escribe monosílabos, si escribe frases largas entonces el WhatsApp es bueno fijarse, si no sesionarse pero sí que nos dice muchas cosas ¿no? y nos dice si a esa persona le gustamos, si no le gustamos nos dice si esa persona tiene interés si esa persona se cansa si esa persona mmm, empieza a cambiar de idea ...todo eso se ve en el WhatsApp... ...entonces, eh, es bueno que, que, se ve, que miren esas señales... ...porque muchas veces... ...nos damos cuenta de, de muchas cosas a través del WhatsApp ¿no? ...el WhatsApp sirve para comunicarnos... ...como ya sabemos de sobra... ...pero el WhatsApp también... Eh, ...como digo, nos da todas esas pistas... ...que nos hacen ver... ...antes que nada, por dónde va esa persona... ...entonces, eh, yo recomiendo que estéis pendientes de algunas cosas... ...y diréis, ¿qué cosas?... ...pues por ejemplo... Eh, ...podéis ver si esa persona cuando le escribís os contesta con frases cortas... ...si suele hacerlo es que no tiene interés... ...no tiene mucho interés en conoceros porque... Mmm, ...no tiene ganas de conversación, no saca temas de conversación... ...no dice... ...si tú le preguntas, bueno y qué has hecho hoy... ...pues nada, aquí en mi casa... ...y se queda ahí, pues no tiene muchas ganas de hablar... ...debería de contarte y decirte, pues hoy he estado en casa... ...he estado recogiendo la cocina, luego he ido a comprar, ahora estoy limpiando... ...entonces si no te pones mucha conversación... ...es que no, está claro que no tiene ganas... ...lo que no hay que hacer nunca es insistir... ...si vemos que no tiene ganas de hablar... ...no hay que insistir, porque lo único que nos va a encontrar... ...nos va a encontrar dos casos... ...o que nos siga contestando con monosílabos, ...o que se quite, estas líneas línea y no, nos, y no nos siga escribiendo... ...otra forma de ver que esa persona no se interesa... ...pues cuando le escribimos y siempre tarda en contestarnos... ...le escribimos a las 10 de la mañana... ...y siempre nos contesta a las 3 o 4 horas... ...o incluso por la noche... Eh, a ver, evidentemente todo el mundo estamos liados, todo el mundo tenemos que hacer cosas pero es evidente que mmm, en algún momento seguro que ha podido contestar entonces si no lo ha hecho pues está claro ¿no? eh, entonces bueno, pues ahí se ve claramente que no tiene mucho interés porque cuando de interés a alguien de verdad intentas contestarle lo antes posible incluso si estás haciendo algo le vas diciendo un momento que estoy limpiando o un momento que estoy pagando un momento que estoy haciendo esto por lo tanto esa es otra señal otra muy clara ...evidentemente cuando ves que está en línea y tarda siempre en contestarte... ...digo siempre, ¿eh? no a veces, a veces puede pasar... Eh, ...evidentemente está en otra conversación y le interesa más la otra conversación que la tuya... ...por lo tanto está claro que te está dejando en segundo plano... ...si te deja en segundo plano interés no tiene, así que está claro ¿no? Eh, otra por supuesto la gran mentira... ...de cuando tú le escribes y eh, lo lee al día siguiente... ...y te dijo que se quedó dormido o dormida... ...bueno, eh, se, se ha podido quedar dormido o dormida, sí... ...pero más de un día sin contestarte es imposible... Eh, ...está claro, ¿no?... ...aunque esté muy liado o liada... ...o sea que eso es otra señal clara... Y, ...y bueno, ya si por supuesto ves que te ha dejado un visto... ...y no te ha contestado... Pues ...está mucho más claro, ¿no?... Eh, ...otra cosa que se nota por el WhatsApp... ...pues cuando tú por ejemplo le escribes un día... ...y pasan dos días, tres días y no te ha escrito nada... ...bueno, a ver, no tienes por qué escribirte todos los días... ...pero si empezó... ...habiendo conversaciones todos los días... ...de repente ha dejado de haberla, pues está claro, ¿no?... Y bueno, evidentemente, eh, en el WhatsApp, pues ya digo, como lo usamos todos los días, a todas horas, se ve rápido si esa persona tiene o no tiene interés. Si, si tiene interés, te escribe, te ha dado los buenos días, te pregunta cómo vas, cómo estás, eh, y te saca conversación. Si pasan dos días y no te ha escrito, te puede decir lo que quiera, pero no tiene interés. Así que ya sabes, pendiente al WhatsApp, sí, no sesionarse, pero es un buen radar. Nos vemos aquí para más consejos.